Las calles en el sector Salvador Ten y Ten se encuentran intransitables, por lo que sus residentes solicitan la intervención de las autoridades competentes. Mucha basura, muchos mosquitos. Mira cómo está eso, ¿ves? Un lío. Que no arreglen la calle porque uno no puede aquí ni dormir, tantos mosquitos, mucha basura. ¿Qué tiene eso, eso doy tiempo. Esto es lo que parece un vertedero. ¿Y el ayuntamiento no viene por aquí no. a la, la condición? Uh, uh, okay. casi de la basura recogen ellos por aquí. Yo es que estos políticos, ya tú sabes, tienen que ponerse la pila, porque mira, nosotros tampoco, si no estuviéramos olvidados olvidado, mira, como las condiciones de la calle, como están llenas de hierbas, mira, todavía, eso está medido hace muchísimo tiempo, dice que le ha faltado va, y todavía es el tiempo que no ha llegado, ahora vamos a ver qué ellos van a hacer. Los gobiernos se han olvidado de, de esta calle, no sé qué ha pasado, porque otro barrio, como Vitalinda, fue en último, fue en último, vamos a suponer, invadido. Y se han olvidado de nosotros aquí. ¿Qué le suelta el gobierno? Que trate de, que trate de ayudar de arreglar esta calle. Y NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.